Bienvenidos al curso Salud Bucodental, Promoción y Prevención. Tener dientes, encías y boca saludables se relaciona directamente con la salud del organismo, ya que la alimentación empieza por la boca. El desarrollo de buenos hábitos alimenticios y chequeos regulares previene la mayoría de problemas en la salud oral, lo cual es más fácil que suceda si las personas conocen la importancia de la salud bucodental. Hola, soy Claudia Gómez y en esta oportunidad estaré colaborando con ustedes en el desarrollo del presente curso. Sonreír, hablar, comer o beber son características que se consiguen gracias a una de las partes más pequeñas de nuestra anatomía, la boca. La cavidad oral está compuesta a su vez de muchas otras partes, cada una con características y funciones propias que trabajan de forma conjunta, esto que se conoce como anatomía dental. Bienvenidos. ¿Te has puesto a pensar qué papel cumplen exactamente nuestros dientes? ¿Para qué sirven o si sabrías diferenciar cada una de las piezas de nuestra dentadura? En el presente curso te ayudaremos a reconocer de un modo más eficaz un correcto funcionamiento de la cavidad bucal. contenidos que se desarrollarán en el presente curso buscan fortalecer los conocimientos en materia de salud bucodental a través de la capacitación y la implementación de prácticas saludables con Anatomía y fisiología bucodental, principales enfermedades que afectan a la salud bucodental, prevención de enfermedades bucodentales, rehabilitación bucodental, alimentación adecuada para la salud general, promoción adecuada de la salud bucodental. Los contenidos de nuestras seis semanas de estudio le brindarán la oportunidad de conocer y reconocer los agentes internos y externos que favorecen una adecuada salud bucodental. Estoy segura de que el presente curso va a resultar muy motivador y fructífero para su salud. Por lo tanto, le invito a incursionar en este fascinante mundo de la salud bucodental.